Alimentos saludables, talleres de agricultura urbana, específicamente en qué consiste, alimentos que no contienen carne alimentos que no contienen ningún químico. Pues estaremos conociendo a continuación para que usted también, si es que está interesado, pueda formar parte de estos talleres y también vaya a conocer el siguiente lugar. Quiero presentar a Nina Villanueva, quien es coordinadora de los servicios de alimentos conscientes y además de actividades culturales en la Casa de Les Ningune. ¿Cómo estás? Hola. Buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenida, un gusto <ríe> que Muchas nos acompañe. Gracias. En varias ocasiones estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado hablar acerca de la Casa de Les Ningune. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que nos presentan? Uh -huh. Bueno, la Casa de Les Ningunes es una eh, comunidad urbana, es una organización independiente que justamente reúne muchos de los elementos que están hablando sus anteriores invitados. ¿no? El tema de energía renovable, el tema de agricultura urbana, comunidad consciente... Eh, cosecha de agua no. Entonces es una casa en Sopocachi Donde viven seis o siete Somos siete personas ahora Y vivimos y trabajamos ahí Sí, y es en pleno centro Y la gente puede, puede venir a visitar Y, y encontramos conocer. alimentos que son más sanos Que no contienen carne Porque yo siempre digo Y uh -huh. eh, uh -huh. creo que está en lo correcto Pero dímelo uh -huh. El ser humano no está hecho para comer carne, ¿cierto? <risa> bueno, hay, me equivoco? hay muchos debates sobre eso. En realidad yo quisiera aclarar que el concepto de comida consciente no nos dice no coman carne, o la comida consciente solo es vegetariana o vegana. Claro. La comida consciente nos invita a preguntarnos de dónde viene mi alimento, qué impacto tiene no solo en mi salud, sino en el planeta Tierra y en las economías locales. Entonces, eh, eso eh, es lo que propone comida Consciente. Sí. ¿Y los talleres de agricultura uh -huh. urbana? Sí, bueno, este sábado vamos a tener un taller de agricultura urbana, donde están muy bienvenidos y bienvenidas para diferentes edades, eh, apto para gente jóvenes, niños, adultos también. Y va a ser un taller práctico de 9 y media de, la, de, de 9 a 12 y media de la mañana, donde vamos a llevar conocimientos sobre agua, sobre tierra, eh, sobre semillas, sobre insecticidas naturales. De agua, por ejemplo, uh -huh. ¿qué es lo que se va a, uh -huh. a detallar? Uh -huh. En la casa cosechamos agua, por, eh, ah. por ejemplo, ¿no? Eh, se cosecha el agua de lluvia y todo un sistema de los techos con tuberías y va a un estanque que contiene aproximadamente 33 mil litros ya. en la casa. Entonces usamos esa agua para eh, regar. Y también eh, hay filtros para agua de lluvia para que pueda ser potable. Entonces, bueno, en el taller vamos a mostrar un poco esas tecnologías, ¿no? Eh, eh, a, que son accesibles además. Eh, y vamos a hablar un poco sobre el riego, sobre la calidad de suelos. ¿no? Los uh -huh. suelos, porque también se requiere un cierto tratamiento, ¿no? Para que los suelos estén sanos, estén saludables y de esta manera poder cosechar. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Que es fundamental. Exactamente, ¿sí? entonces un suelo tiene que estar nutrido eh, si queremos cultivar algo. En la casa eh, hacemos composta, entonces todos los residuos orgánicos eh, de la casa, ¿no? que como somos varias personas, llenamos un tacho así cada semana y eh, lo, eh, hay un lugar de compostaje en la casa y mediante eh, como una serie de pasos, esta, eh, estos residuos se vuelven después eh, abono vegetal y eso es lo que después agregamos a la tierra para que sea más fértil más sana más apta para el cultivo porque no contiene químicos no contiene químicos y no. las semillas uh -huh. las semillas bueno eh, son orgánicas este taller es un taller de agricultura ecológica por lo tanto las semillas son orgánicas eh, vamos a estar cultivando eh, o hablando sobre semillas eh, de alimentos que se cultivan fácilmente en La Paz. ¿no? Pues quizás no tan fácilmente, con conocimiento, ¿no? Pero se pueden cultivar. Clima, en la, Paz. la altura, ¿Sí? por todo uh -huh. ello? pero crecen muchas cosas en La Paz, ¿no? Claro. Lechugas, eh, acelgas, col rizada, tomates, habas y muchas otras cosas, ¿no? Coles. Entonces Ahora, tenemos semillas. ¿Cuánto nosotros logramos ayudar? Al medio ambiente, uh -huh. con todos estos puntos, porque uh -huh. es todo natural, sí no nada de químicos, nada de energía, nada de nada, es todo uh -huh. 100% natural. 100% natural, con la energía solar, Exacto. tenemos también una carpa solar en la casa, hay plantas que crecen eh, bien afuera y hay plantas que necesitan más calor y protección. ¿No? Eh, pero es natural y sí es, es, eh, es un gran paso hacia nuestro involucramiento en el ciclo de la, eh, de la comida consciente. Es decir, eh, no solo somos consumistas, sino estamos dando un pasito para producir algo y para crear esa conciencia de qué toma producir ¿no? un alimento eh, que es sano, ¿no? y eh, así tener más conciencia por sobre todo. ¿eh? Y ahora uh -huh. se está utilizando bastante, ¿no? Lo que es eh, menos químicos, lo que es el compostaje, para que sea de abono, uh -huh. pero eh, por estos residuos, ¿no? Que son nuestros, al Exacto. fin y al cabo, y también logramos disminuir la cantidad de residuos uh -huh. que se va generando el día a día. Exacto. Yo tengo entendido que más del 50% de residuos en La Paz son residuos orgánicos. ¿No? Entonces potencialmente todos estos residuos que uno le llama basura pero no es basura Son residuos que orgánicos que se pueden reutilizar Ahora, no todo entra en el compostaje, los cítricos por ejemplo no. Ese tipo de información les vamos a dar en el, en taller. el taller Precisamente Sí. Entonces, uh -huh. una vez más el lugar y la hora. Sí. Entonces, les vamos a esperar en la casa de Les Ningunes, que queda en Sopocachi, calle Rosendo Gutiérrez, a una cuadra y media subiendo de la Ecuador. Los datos y la información seguro están en pantalla o algo así, me han pedido, ¿no? Um, y eh, hay pocos cupos ya, vamos a dar un refrigerio. Es súper práctico, anímense, van a aprender... Eh, cómo cultivar sus alimentos y va, la van a pasar muy bien. Y además uh -huh. que van a cuidar no solamente su salud, sino el medio ambiente. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludo antes de que claro. ¿Sí? me Un saludo a, a Mau, Gael y Fabri y a la abuelita María. Muy sí. bien, uh -huh. muchas gracias. Saludos sí. para todos ellos. Entonces, que sea un éxito. Te vamos a esperar igual en una siguiente oportunidad. Buenísimo. Y búsquenos en Facebook también. En Facebook Toda la información también. está ahí. Todos uh -huh. los detalles para que nos empecemos a unir. Muchas sí. gracias. Muy bien, muchas gracias. Que sea un éxito. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Le ponemos el punto final a las informaciones. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía y no se olviden participar de ambas actividades el día sábado en la Casa de Les Ningune, pero también en La Hora del Planeta. Hasta mañana. Permiso.